Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Melania Fernanda Urbina Ortiz y hoy es mi primer video. Tengo nueve años, vivo en Lima, Perú, mi colegio se llama Trinche de los Olivos. Las cosas que más me gustan es ver películas de acción, me gustan mucho Star Wars, veo Netflix, Pokémon GO. Mi comida preferida es el puré con milanesa o con nuggets y arroz, es demasiado rico. También me gusta ir a la playa. Mi animal preferido, bueno, uno de mis animales preferidos es el perrote. Yo tengo una perrita y se llama Lola. Otra cosa que les tengo que comentar es que yo le tengo miedo a algo. Le tengo miedo a los palomas. Porque cuando yo era chiquita, más chiquita, en mi cuarto apareció una paloma. Y todo estaba cerrado. Y entró por detrás de mi cuarto y me pasó, me rozó. Y después cuando vine en mi cuarto ya no había ninguna paloma. Hoy desde ese momento siempre cuando veo una paloma tengo unos canarios. Antes necesitaban poner más chiquita. Y ahora ya no me dan tanto miedo a las palomas como antes. Porque antes sí me ponía súper nerviosa y me iba corriendo al cuarto de mi mamá y le decía, mami, mami, una paloma. Y ahora lo que hago cuando veo una paloma súper grande. Abro la ventana y la cierro. Otra cosa que les tengo que contar hoy es de que un día en mi casa yo tengo un pino enorme. Según mi abuelito, vinieron porque querían rescatar mis canarios, Porque todos los días eran ahí encerrados y nunca les tomo en cuenta apareció una águila ¿Qué? en mi casa y yo me fui corriendo mi abuelito me dijo un chiquitito, mira porque ahí solo estaba su guilucho o sea, su cría y, y estaba chiquitito y después vine algo volando arriba, enorme y se siente y yo me voy corriendo al cuarto de mi abuelito y, le, y mi abuelita les hizo a todos y mi abuelito ven, ven, ven no te va a dar miedo y desde ese momento ya no le creo nada a lo que me dice mi abuelito nada también me gustan mucho los delfines eh, me gusta ir a la, a la piscina bueno... Yo he ido en la piscina, creo que más me ha gustado, ha sí, sido en Turín. Sí. Ahí me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho. También lo que yo suelo um, hacer normalmente es eh, bailar, cantar, estar paseando con mis perritas, salir a la calle, al parque, ir a jugar básquet, ese es uno de mis deportes preferidos, aparte de la natación. Me gusta mucho, mucho el fútbol y una de mis mejores amigas es a Londres y a ella también le gusta jugar el fútbol porque un niño que se llama Max le enseñó a ella y pues yo ¿no? aprendí viendo o también estudié esto porque me encantaba y ahora cuando salgo la llamo a veces para ir a jugar. Otras cosas que yo hago siempre es ver YouTube, siempre estoy viendo YouTube, viendo La Bala, gibis Sofi Giraldo, TVNM. Contra los baldes, juega con Lodes, etc. También lo que yo suelo hacer es estar jugando con un mis canarios. Una vez yo lo solté porque era chiquita y yo, yo no sabía que mis canarios estaban podían realizarse. Y hace tiempo yo tenía. Una amiga que había venido con sus papás Abrimos la jaula y salieron volando Y al final, este, como estaba una su hermana Atrapamos de la colita De la colita, mi, estábamos, estaban agarrando a varios canarios Porque se estaban yendo Hace poco se murió uno Y eso me dio mucha pena Y detuvimos el uno Y siempre cuando estamos en el cordel Siempre aparece uno Y eso es muy raro porque se van y viene uno Se va y viene uno bueno, ya hemos terminado porque este es mi primer video y antes de irme les voy a decir que me encantan mucho los juguetes de Hasbro, los villanos, la acción y los superhéroes. Chao, denle like, no dislike, suscríbanse y comenten en los comentarios qué tal les gustó este video. Bye.